Y nos acompaña y atiende gentilmente en esta mañana. Muy buenos días, viceministro. Un gusto conversar con usted. Que tenga un buen 2023. Muy buenos días, querida María René. Lo propio para ti, y todos los compañeros, colegas de la radio y a todos los radioyentes en este momento. Mire, que nos vaya bien a todos. Ah, ese es el deseo generalizado. Estamos arrancando este 2023. Eh, por supuesto, ha habido tiempo de evaluaciones al llegar el final del año. Se ha hablado mucho de la deuda externa y la deuda interna. Aprovechamos este contacto con usted para hacer una evaluación. ¿Cómo está Bolivia con relación a estas deudas? Gracias, María Mira, sí, como tú mencionabas, ya hemos culminado el 2022 eh, y, y el gobierno, como a nivel personal, como todos, creo que hacemos una evaluación de cómo nos ha ido en el 2022, cómo estamos dejando esa gestión. Y bueno, mira, aquí respecto a esta variable tan importante que, que, que tiene que ver con el tema de la parte de la deuda externa en nuestro país. A eh, octubre del 2022, esta, este indicador de, de cuánto debemos afuera eh, llegó a 29,9%. ¿no? Es decir, que la deuda eh, que tenemos con organismos internacionales eh, y otros eh, alcanza a, a, a este nivel de 29,9% por9% uh -huh. nivel inferior al que teníamos el año 2021 y 2020. Por ejemplo, en el 2020 estábamos en el orden del 33%, ¿no? 2020. 2021 estábamos en el orden del 31,2% y el año 2022 ya estamos en el orden del 29,9%. O sea, si adviertes esto, María Ronet, son niveles que van paulatinamente van bajando, y eso denota eh, el correcto manejo eh, macroeconómico en este tema de la de la parte del desequilibrio externo eh, y que es reflejo eh, de una adecuada de, de un adecuado manejo, primero de el tema de la parte de los ingresos, de los gastos, pero fundamentalmente del manejo adecuado macroeconómico porque no nos olvidemos que la deuda externa es una variable o es un indicador que uh -huh. está eh, subsumido en el comportamiento general de la economía hace uh -huh. aproximadamente una semana un poco más, si sí, no una semana exactamente eh, eh, nuestro ministro de economía estaba siendo galardonado, reconocido, por una revista de Banker como el mejor como el, como el mejor ministro de economía de las Américas, pero este reconocimiento está basado fundamentalmente de manera honesta, en los indicadores macroeconómicos, ¿no? Y fundamentalmente la revista de Banker señalaba y ese reconocimiento estaba explicado por una, por una recuperación de la pandemia más rápida de lo esperado, por una parte que la economía ha crecido más rápidamente y que nos hemos recuperado más, de manera de manera mucho más ágil que, que en otras economías. Estaba reflejado porque tenemos una inflación controlada, unos un precios en, en la economía. El país, eh, María René, el 2022 acabó con la inflación más baja de Latinoamérica, más de Latinoamérica. Y ahora, si, y viceministro, la si comparación a nivel internacional es una de las más bajas a nivel internacional. ¿no? Ahora, ¿No? Sí, viceministro, el tema este de la informalidad y la formalidad, siendo que Bolivia ostenta una de las uno de los registros más altos de informalidad en el área económica, ¿en qué medida las cifras... Re, re, re, revelan realmente o responden realmente a la realidad que vivimos porque no todo está registrado porque no todo el mundo paga impuestos porque no todo el mundo está formalizando su comercio su iniciativa hasta qué punto las cifras realmente reflejan y lo pregunto con todo respeto porque quiero entender ¿Hasta qué punto realmente las cifras eh, revelan, reflejan nuestra realidad? Mira, las cifras macroeconómicas, eh, como, como, como su nombre indica, refleja el comportamiento del conjunto de la economía. La macroeconomía Ajá. es el análisis del conjunto de la economía. no O sea, ahí estamos tanto el tema sector formal sector informal, nos está reflejando cómo se va comportando la economía en su conjunto evidentemente eso no podemos negarlo eh, evidentemente hay problemas por, por resolver y uno de esos problemas por resolver tiene que ver obviamente con el tema que tenemos pendiente con el tema de informalidad es una tarea que eh, la hemos eh, encarado y la estamos llevando adelante con distintas medidas eh, desde el punto de vista tributario, desde el gasto, eh, de tal forma de que vayamos paulatinamente vaciando el tema de la informalidad, de tal forma de que vayamos incorporando a los distintos agentes en el tema de informalidad, de la, de, en el tema de la formalidad, del escenario de informal en el que están. Ahora, es un escenario es... que no solamente es eh, una, un tema de Bolivia sino a nivel regional, eh, eh, cuando ves tu eh, caso Argentina, Chile, Perú, en todas las partes de la economía del mundo, luego de una pandemia, de una crisis sanitaria, de una crisis mundial, eh, de suministros que hemos tenido, se ha presentado y que todos estamos yendo en la misma línea de bajar paulatinamente el tema de la informalidad en nuestro país. Entonces, eso no es solamente eh, una, una característica, característica propia de nuestro país, sino es una característica de, a nivel mundial y que todos uh -huh. estamos buscando de la mejor forma de poder entablar ese tema de la informalidad a un escenario más formal de nuestras distintas economías. Ahora, el tema del de endeudamiento... Perdón, sí, sí, per ¿sí? perdón, perdón. El tema este de la deuda externa. Usted me dice estamos alcanzando el 29%, ¿verdad? estamos alcanzando el 29 del PIB y eh, valdría la pena que hablemos también de la deuda interna, porque parte de los argumentos que han manejado los eh, economistas eh, que han observado el manejo económico macro eh, se han referido a la sumatoria de la deuda externa más la deuda interna. Así es, así es. Bueno, gracias por la pregunta. Yo siempre, o sea, uno cuando hace una afirmación como, como por ejemplo la que te hice yo, te decía, estamos con un nivel de deuda externa del 29,9%. La primera pregunta que uno puede advertir, o la, el cuestionamiento que tiene muchos de nuestros regredientes, eso sí si es poco o es mucho, está bien o está mal, uh -huh. ¿no? Y si tú, si, tú, si tú sumas a eso, ¿y qué pasa con la deuda interna eh, y, y como tú reflejabas? A ver, para poder y cómo estamos en, en síntesis, necesariamente tenemos que compararnos, ¿no? Necesariamente tenemos que compararnos. Yo te voy a dar algunos datos, María Rodríguez, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de deuda pública total, es decir, la suma de las dos de, de, de, de, de, de estas dos variables que tú mencionabas, deuda interna y deuda externa. Por ejemplo, a nivel solamente de América Latina, para comentarte este tema, Brasil, que es un país que está en la región, un monstruo que tenemos a nuestro lado, eh, cuando hablamos de deuda pública total, en el 2022, este alcanza el 88,2%. 82,2% 88,2% 88,2% 88 para redondearlo Argentina está con 76% Uruguay está con 61,2% Colombia que es un país que, que, de, de, de, que tenemos también como, como referencia en muchos analistas y comentaristas que tenemos 61,1% Ecuador ¿no? 58,9%. Nosotros. Nosotros estamos con 45,7%. Y perdón que te lo, te lo digas, así, así. No lo decimos nosotros, no lo estamos poniendo nosotros, no es un indicador que lo estamos reflejando nosotros, no es un indicador que lo está reflejando el Fondo Monetario, ¿no? ¿Mm? que lo refleja y, y nos posiciona a Bolivia en el otro de este de este escenario en, uh -huh. en la parte baja de este escenario que está pasando en la región usted Estamos como economista con 45, ¿no? usted como economista viceministro eh, a mí de niña me decían no estires el pie más allá de donde puedas sostenerlo y yo claro. siempre preguntaba por qué no y me decían te vas a caer te vas a caer ¿Hasta dónde, eh, a juicio de usted que es eh, un economista, ¿hasta dónde, qué margen, independientemente de lo que hagan los demás, qué margen debemos tener en cuenta para endeudarnos interna y externamente? Pregunto esto eh, pensando en nuestras reservas, pensando en el tamaño de nuestra economía y más. ¿Hasta cuánto podemos, hasta qué porcentaje podemos endeudarnos? Mira. Hay, hay Bueno, puede tener reglas fiscales, eso se denomina en economía fiscal, se llaman reglas fiscales, que no se puede poner un parámetro. no Pero yo te quiero, bueno, te voy a decir, ahorita voy a responder la pregunta, pero quiero hacer análisis contextualizando un tema muy importante. ¿Por qué? Porque este tema lo están eh, poniendo en mesa eh, muchos analistas, muchos políticos, eh, de que Bolivia se está sobreendeudando o tiene una deuda inmensa y que ya es impagable y que eso eh, va a denotar en que en algún momento entremos en un default, por ejemplo, ¿no? que seamos sin pago, que no podamos pagar nuestra deuda. Pero yo simplemente te contextualizo en un ejemplo muy vago, muy banal o común, eh, eh, que se tiene. Cuando uno va a una entidad financiera, tú puedes ir a una entidad financiera, María René, o cualquiera de mis va a una entidad financiera, generalmente cuando uno eh, eh, adquiere un préstamo, un crédito, para cualquier motivo, ¿no? siempre la entidad financiera va a precautelar que el, que el, que el prestatario pueda repagar esa deuda, No o se tenga capacidad de pago, ¿no? es decir, que le devuelva lo que le está, pre le está prestando. Lo mismo pasa a nivel internacional. Los organismos internacionales cuando califican a un país y, y consideran que eh, los desembolsos que vayan a dar eh, por algún empréstito que vaya a hacer el país, realmente ellos precauteran de que esos desembolsos se puedan repagar posteriormente. Entonces, nuestro país, con los niveles de endeudamiento que tiene, es un país que sí tiene la capacidad y tiene la performance de poder cubrir algún endeudamiento futuro un ¿no? y que puedan repagar este tema. O sea, somos un país que eh, puede desembolsar, al cual se le puede desembolsar los créditos, y que eh, el desempeño macroeconómico que tenga va a permitir de que esto sí se pueda repagar. ¿no? ahora y Bolivia está en los niveles de este tema. A ahora, primer elemento. Entonces, Bolivia sí, dime, tenía la calificación, según Standard Poor's, de uh, más, a uh, plus... Y eh, de ahí bajamos a A, de ahí bajamos a B, plus, y de ahí bajamos a B, y a B menos. Eh, perdiendo credibilidad a nivel internacional para, por ejemplo, el acomodo de nuestros bonos? Mira, las calificaciones que tenemos por, estos, eh, por estas entidades financieras, no solamente es para Bolivia, sino para todos los países de la región, Ajá. que también estamos teniendo ese comportamiento por el escenario, la vulnerabilidad que se tiene por lo que está pasando en el exterior. ¿no? Claro. Entonces, nuestro país, en el marco de, de este escenario, si bien está sufriendo estas, estas calificaciones, no, de, de, de, de, de, no, no de, de calificaciones pésimas, sino de que hay un mayor... El riesgo es justamente, por, hay un riesgo mayor porque hay la vulnerabilidad que existe en afuera. De ahí la importancia, María Jané, de no poner los huevitos, de la, los huevitos en una sola canasta, uh -huh. sino poner los huevitos en dos canastas diferentes. Ver el tema del mercado interno, la inversión pública, la producción interna, y no solamente apostar por el tema de la demanda externa como principal motor de crecimiento. No olvidemos que en el programa fiscal financiero que se firmó el pasado viernes con el Banco Central como gobierno, con el Ministerio de Economía, no sé, se fijaron no metas cuantitativas no, para esta gestión 2023, donde nosotros hemos puesto una tasa de crecimiento del 4,86%, una inflación en todo el 2023... Que que no supere el 3,28%, un déficit del 7,4,9% el año 2022, mucho menor a 2023 y mucho menor a la que teníamos el 2020. ¿no? Hemos presupuestado una inversión pública que vaya a superar los más de 4 mil millones de dólares. Esto está permitiendo que nosotros vayamos siendo un país Creíble, un país sobre, sobre los organismos internacionales están mirando y están diciendo sí, Bolivia está yendo por un buen camino. Uh -huh. No nos olvidemos que The Economy, The Bank, que la revista hace una semana atrás, ha sido un reconocimiento a nuestro, uh, al ministro por el buen manejo económico y los resultados uh -huh. que se tuvo en la gestión 2021-2022. Y eso es un elemento que no está siendo eh, eh, calificado Valorado por el gobierno, sabe. sino es un, una calificación que viene de afuera y no necesariamente de organismos que pueden eh, eh, tener el mismo eh, la, mirada, la misma mirada ideológica, política, que tenemos como gobierno, sino son organismos que están calificando objetivamente a nivel mundial en base a los resultados que se está, está teniendo. Entonces, nosotros tenemos que tener claro respecto a ese tema de cómo está yendo nuestra nuestra economía y cómo estamos manejando el tema tan importante, tan tan sensible y que quiere generar preocupación e incertidumbre por parte de, de algunos economistas, de algunos eh, políticos, de que Bolivia estuviese yendo mal sobre el tema de la deuda externa. ¿no? Es bueno, es bueno hablar, es bueno entender argumentos y para quienes no somos economistas hacernos explicar los escenarios de uno y otro lado de modo que pueda haber una real valoración por parte de nuestra audiencia me gustaría más adelante viceministro que hablemos del modelo que implementa el gobierno porque también sobre él hay muchos cuestionamientos ojalá podamos lograr la entrevista le agradezco mucho su participación en el programa muy amable A ti, María Roné, por el espacio permitido, un saludo y nuevamente todo lo mejor para 2023. Que nos vaya bien, que nos vaya bien a todos. Enseguida volvemos con De Primera Mano.